vamos a presentar una nueva funcionalidad que son las lecciones. Esto nos permite seguir un tema o presentar un tema que abarca diferentes hechos a lo largo del tiempo y nos permite entonces hacer un análisis más integral de algún evento histórico donde podemos ver entonces los diferentes antecedentes o las causas que llevan a este suceso donde podemos desplazarnos a través del tiempo y del espacio para ir viendo estos diferentes eventos principales. Podemos complementarlo además con una explicación, que es un poco el hilo conductor. Y mientras revisamos o seguimos estos hechos, mantenemos siempre todo el resto de la capacidad. Entonces podemos seguir explorando el mapa y movernos para ver otros sucesos que hay y que eventualmente pueden o no tener relación con la lección que estamos siguiendo. En cualquier momento vamos a poder igualmente retomar y continuar esa lección o incluso volver atrás para repasarla y continuar de esa manera o, re o revisar cualquier tema que necesitemos.